¿Cómo dormiste tú, mi amor? Desagradable, les hablamos. ¿Bien? ¿A qué hora te dormiste? <ríe> Tarde. ¿A qué hora, vos? ¿A qué quieres saberlo? Para saber si es que, que esto de acostarnos temprano nos está sirviendo, mm. Como a la una y media. <ríe> Pero estoy bien. Estoy no. bien. Hey guys Escena 1, todo 1 Hey guys, vlog 378 un, un número muy especial para mí, el, 3, el 378 era el número de la micro de mi abuelo La una persona terriblemente creativa que conocí en mi vida, así que va dedicado a hacer Bueno, en los últimos videos eh, le he comentado pucha, mi baja de, de, de energía y lo cansado que he estado en esta pandemia Básicamente en lo bajón que me sintió creativamente en estos meses. En próximas semanas, en próximos meses, mi foco es mejorar ese aspecto. ¿Se acuerdan de la matriz de Eisenhower? Normalmente estas cosas de la salud, de la energía, de el descanso, todo, eh, está en ese cuadrante. En decidir cuándo hacerlo. Uno dice, no tengo que hacerlo ahora porque hay que darle espacio a lo urgente, tengo que hacerlo más adelante. Pero usualmente lo terminamos posponiendo porque normalmente se nos va la vida en lo urgente y lo importante, se termina posponiendo. Entonces al final la energía, la salud, el descanso, todo esto va en este cuadrante. Entonces, en términos de energía, mi cansancio es tanto mental como físico. Por no tener la suficiente actividad o no mantener la actividad que tenía antes de la pandemia hace siete meses. ¿En qué momento llegamos octubre? Y por otro lado, eh, cumplir mi dosis de dopamina en la noche hasta la 1, 2, 3 de la mañana con YouTube, Instagram y otras aplicaciones muy entretenidas. Sí, me hizo un programa de recuperación de energía que se llama... En verdad no tiene nombre, pero empieza el lunes a las 7 de la mañana. El programa consiste en cuatro partes La primera tiene que ver con el sueño En verdad no busco Horas de sueño, estoy buscando consistencia y regularidad. En la segunda parte estoy buscando movilidad. Estoy tomando unos ejercicios especiales para la espalda y además una cocina salida a caminar. El tercer ámbito tiene que ver con el descanso mental. Bajarle un poquito, bajarle. Voy a bajarle harto al troleo inconsciente de Instagram, whatever. Y cuarto lugar es detenerme. Pero no necesariamente detenerme en el cuerpo, sino que detener el flujo de pensamiento, de estar pensando muchas cosas, como básicamente detenerme y aprender a meditar. Bueno, eso no estuvo nada mal. Así llega el sol a esta casa, a la noche de la mañana. ¿Está bien? Mira, esa hoja viene en camino, igual que esta. ¿Cachai? Amor, le está saliendo humo a la planta. Apágala. No. Sácala de ahí. Se está quemando. Fin del día uno hice un poco de ejercicio el día avanzó harto las tareas se hicieron después de eso salí a caminar está tan rico el paseo que no veo nada pero ya son las ya sean tres para 11 es hora de dormir de hecho de hecho estoy un poco atrasado. Ok, martes, me desperté 20 minutos después de las 7, ejercicio perfecto, estamos... Ok, tenemos energía. Hicimos un testeo con 41 usuarios, le mostramos el flujo mejorado, que es muy parecido al actual, Hicieron, hicimos, un peque, hicimos unos pequeños cambios y la Leila estuvo trabajando en eso. Ya, chichau, que estén bien. Ya son las 9 de la noche y estoy como, estoy listo para el tuto. Para el, tuto? Para el tutito. Voy a, hacer, voy a hacer unas navegaciones por la internet y nos vamos a guardar temprano. Ok, estuvo bueno. This is the stuff that myths with are built on. He is elusive. He lives and travels. este es mi pastel favorita Lo que sí he descubierto es que no necesito tomar café. Recién necesito café como a las 10, 10 y media. Y después me dieron un bajón así como a las 2 y media 3. Súper temprano. En este negocio este crossantes eso pancito. pancitos pancitos bacanes porque ahí en la escarcha que no está abierta no han abierto venden churrasco, churrasco en crossantes en lo máximo? es lo máximo pero lo vamos a hacer en la casa pero lo vamos a hacer en la casa porque pandemia es sábado, son las dos y media, leí mucho, Ay, ¿qué pasó? escribí, vi un par de videos de música, teniste a buscar unos, uh -huh. unos coles, mira, sí, tremendo. Te voy a mostrar los, los otros. Sí, tienes que mostrar los otros. ¿Están hermosos? Sí. Tiendita Maripiana se llama. ¿Tiendita? Maripiana. Tiendita, Tiendita Maripiana. ¿Maripiana? ¿Maripiano? Maripiana. Y eso es lo bacán de levantarse temprano, que nos queda de todo el tiempo. A la carne no le gusta levantarse. <risa> Pero me siento bien hoy día. Es ¿Sí? raro levantarse temprano. A mí me gusta levantarme temprano el fin de semana. Siento que se disfrutan más. Mm. Y a la noche <risa> vamos a tener sueño y nos vamos a dormir temprano. Eso te gusta, dormirte temprano. Sí. ¡Yay! Así termina la semana. En verdad esta, este ejercicio lo empecé el sábado pasado y lo considero todo un éxito. Mi nivel de energía ha subido bastante. El descanso en la noche me ha funcionado súper bien. No tengo necesidad de que lo primero que haga en la mañana es tomarme un café. Y también me he dado cuenta que el cuerpo me pide como a las 9, nueve y media veces. Ya como hoy está el día está acabando, parar un poco. Entonces eso me ha obligado a mudar las cosas que... Hacía a las 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana a, la, a las primeras horas de la mañana, en el tiempo después del, del ejercicio. Y también ser más consciente con las cosas que hago. O sea, no, no hago tanto scrolling consciente. Estoy viendo o leyendo cosas que o me enseñan o que estoy interesado en aprender. Lo cual siento que me ha resultado sumamente bien. Eso sí que me ha hecho súper consciente que una vez manejada la energía tengo que manejar mi tiempo porque sobre todo en las tardes si hay un espacio vacío no sé como por suerte no tengo una reunión o algo así sino que tengo claro qué, en qué voy a ocupar ese tiempo puedo caer y, y caigo en, en dispersión y en, en procrastinar y, y todo lo demás. Así que Sí, son las 8.20 y ya el cuerpo me está diciendo como que vamos bajando un poquito las revoluciones. Así que voy a dejar el blog hasta acá y hoy día también me levanté antes de las 7 y media de la mañana. Esto fue un blog de sauce, eh, el blog 378, la mítica micro eh, Central Placeres línea 14 que manejaba mi abuelo, al cual no veo hace mucho tiempo. Mucho tiempo gracias a esta pandemia. Y un saludo a todos los que están allá en Valparaíso. Una de las razones de que retomé el blog es también conectar de alguna forma con ustedes. Yo creo que ya es cosa de apagar las pantallas y e empezar por otra semana más. No olviden dejarme comentarios, conversemos, eh, qué les parece este experimento. Y, y gracias a la cara por apañar, porque en verdad somos personas con horarios totalmente distintos. ¿Tienes que decir que toma esto? ¿Qué escena? Tienes que decir, escena 2, toma tu 4 Ya, escena 2, toma 4 Quería participar Ya, vos, tú tenés que hacerlo